ipa Jesús sempa monestico a tu juante, te masticaba, nechka campano pa güey at ti toca tiberias o Galilea Juan qué es ni panuco. Noche tu juante, Simón Pedro, Tomás, a toca chica de cuate, Natañel, a y pa estado Galilea Juan na igualen no es ni a ti Juan noquia toaya toguaya historia se y te Juan Simón Pedro te chilue. ¿Nani ni muchta tamate? ¿Qué Luis qué? Nos queda tiace moaya. Juan tienes que atente y Juan te escucho que pensé cuadacale. Juan, tiemistas tan más que ese pero yo encima dice amo ti que chiqué. Juan qué más tan Jesús, mo que esto pero amo ti que es más que esinta Jesús. Guáca te es no te qué. No Juan mi chime. Juan, ¿qué Amo, amo terno. Juan te chilui. Si más Mumata y Paninema tamu kuakal, Juanan kinitzki se. Juan te chike, Juanamotiveli ya Tumata y Panat pampanelia miakmichime tiki masistike. Kawaka naka tiki Jesús nechikneli, Nikilui Pedro para ya no para eliayito waiteko. Kawaka kema Pedro kikaske para eliayito waiteko. Mokenti camisa pampamukisili estudio. Juan huitongki y Panwe yaat, Juan akitiache hasta kampa Jesús. Cuando te iba a decir que te muevaste, que atentas y panto pampa amo, huéscate y estudia Huelis, son 100 metros. Juan, te va a la que te guatas, te va a que te mata, que te Juan, que mate así, que pan te que para Jesús, siete pistolas, Juan, que te cacho vaya semich y panticole. Juan no quiera estudiar Juan, te chisme. Techualikilica se ume michime, que te Juan Simón Pedro techo de Pancuacal Juan Quisque no pa' matat Juan Iselt y que Ubatasque hasta Talpane. Juan no pa' matat quien piste a 153 huigwey y Pero más que en el día mía que piste a Amo tsayanke que tomatac. Juan Jesús te chile. Si matita cuaca. Juan Yoncente en tu juan de Amo moneke titati cintuquiles que cintas en el día Eliaia tuve y techo. que es para allá. Juan Jesús que quito y Juan michime. Juan techmaka mati Ya Yani ya elía ya eka para Jesús monesti katu Juan ti que mañana Juan Sempa muy ortu Juan que que titaqua, Jesús Kilwi Simón Pedro. Simon conejo nas. Te elía más que neceki. Juan Pedro Kilwi. Kenanoteco nanoteco. Tishmati nani Juan Jesús Kilwi. Chikin machti eh, numas ¿Qué es Juan Jesús y si Simón, ti conejo nas ¿Te chiknelia. Juan Simón, Pedro, Kilwe. ¿Qué es el Juan Jesús, Kilwe. Si quieres, no te conoces, no que te conoces, no te conoces, no te Juan Pedro Motequipacho pampa espa ¿eh? que está sinto que, que kirwe Jesús, no teco, está tisma Juan Jesús kirwe. Shikin güey, chiqui Juan Juan que se quién tamaca ibo ni me que matía leía y te te el focat, tío campa pero que más te huevos tías? Tis chitaguas momach, guan seyuk mitiyuntis, guan mitzuicas manali y Jesús te chiruyaya que ni caza Pedro miquisquia y pan comapeli noquia. Guanica y miquilis más que nechisquia o etilis toteco. Guan te ipa Jesús quil Pedro. Te chitoquili. Guan Pedro me canquetqui guanechita nácati Jesús más nechigneli miquintoquilia. Nani Eliaya Kati tines ni en acasta Jesús y no patiota que más noche chitita cuajaya Sanzesco Juan tatin Jesús aquí aquí te Pedro ni ni quinto kilijaya que Jesús no Jesús. Noteco taya panos y Juan Jesús Kilwi Pedro. hasta que más cuenta Pedro, Juanca el camaseor me decate que en esto cada Jesús ni mi aya no para camanale para amo ni mi quisquía, pero Jesús amo que el Pedro para amo ni mi quisquía. San que para sentar que me quisquía esto hasta que más ya ya sean amo y cuenta. Juan no no para ni talor me la que te ca tiene que noche ni tamante que tiene ni mate para me lavas noche que tiene me chirvito. Juan nunca más mi a que tamante que Jesús que che que amo ni que ni sin que que quilos tosquia, senquisa, noche, cati, Jesús, que chique. Nemo el para epa, noche, tal, te pacte, amo, que quisquia, noche, no pa, amame, sanya no pa.